Señores, ahí están Robby. y ahí están Video. Una vez más, la semana 3 está comenzando y estoy grabando hoy domingo 10 de mayo, día de las madres, día del comienzo del maratón de la mamá de Robby, porque ahorita les voy a contar cuál es el asunto. Pero vámonos de lleno con información. ¡Lunes! Esta semana sí fue la más breve tal vez que haya sentido en este transcurrir. Porque últimamente ya saben ustedes que trabajo por escalonado, ¿no? Así que el lunes desde las 7 de la mañana hasta las 8, trabajé. Eh, sí, trabajé. Pero pues hice algunas otras actividades, ¿no? Como por ejemplo saliendo de trabajar. Obviamente mi madre pasa por mí a la, a la chamba. Y pues fuimos a comprar algo para cenar, porque también este. Dan ganas incluso, ¿no? De pedir para llevar y traerlo a la casa Para echarnos un taco y pasarle a gusto, ¿no? Estando en familia Pero pues, la verdad Estamos, este... Recuperando la confianza en el platicar En el moverse, en el, todo este show Porque sí, son días que incluso No son nada gratos Estar encerrados solamente en esas seis paredes Creo que las 12 horas sí favorecen Al estar, este, en casa eh, Fuera de casa Martes el martes para empezar, creo que lo más importante Fue que cambió un poco, pero Ustedes entenderán, ¿no? No, creo que sí hice algunas cosas interesantes El martes que ya me cega la memoria Y más la luz que tengo aquí enfrente Que es un foco incandescente que me encantila Demasiado, ahora sí voy a cerrar Mucho los ojos, pero creo que sí, creo que Lo más importante que hice el martes fue cambiar un poco, Así que no creo que haya mucha información Yo me voy mejor hasta el miércoles. Tradición De trabajar 12 horas seguidas desde la chamba, así que pues no hubo mucho, este, fue, a ver, ¿qué, ¿qué fue el martes? A ver, vamos a ver, el miércoles, perdón, este, ya estoy hasta perdiendo la conciencia. Fue 6 de mayo, ah, pues el 6 de mayo Hugo lópez Gatel dijo que iba a ser el pico, pero pues yo no sentí el picotazo, así que, aún así esta situación está muy crítica. Y pues ahorita van a ver un material especial, pero esto es hasta el día jueves. Para no hacérselas tan larga, aquí viene la situación. Vamos con Roby, que está en Lázaro Cárdenas. Seamos señores, el día de hoy es miércoles, miércoles 7 de mayo del año 2020. Este, estoy recorriendo las calles de la ciudad, obviamente con las medidas precautorias que se han implementado y vamos a salir, este... Obviamente con un acceso de prensa por la situación, por el caso de que me vean grabando o algo, no pase mayores. mayores. Este, voy en camino hacia el centro de Las Cárdenas, voy a una consulta médica. Tengo miedo de sacar la cámara, ahorita me tuve la, la fortuna de sacar la cámara. Para enseñarles el comportamiento de la ciudad en esta, en esta contingencia y tal vez eso se los voy a plasmar en el en el video de la semana de la semana 3. Así que acompáñenme y ahorita les enseño más. Que es desde un 100% Es mucho tráfico todos los días Aquí en Lázaro Cárdenas Este, ves ahora todo muy Muy solo En un Por decir un 70 un 80% Y este También veo mucha Nula actividad, solamente veo carros Esporádicos Uno que otro estacionado Tiendas de autoservicio también están con acceso restringido Así que nos comentan que hacia el centro de Lázaro Cárdenas la combi va a pasar su ruta normal pero este también hay una situación que hay este, unos filtros no está cerrada las avenidas principales no solo aquí en Lázaro Cárdenas sino en Guacamayas No me animo a ir a Guacamayas la verdad porque de por sí es una ciudad una, una zona perdón no está muy Aglomerante, obviamente, porque la contingencia si aún así se me hace muy aglomerante ir a Guatemala y me da miedo, aparte, por la seguridad. Pero, por ejemplo, hay este... lugares en los que sí no me atrevo a ir. Centro de Lázaro Cárdenas, porque es indispensable. Nos comenta que la comi te deja cerca de donde está cerrado y puedes entrar caminando. Necesito de checar eso. Porque sé que el centro de las Cárdenas es una zona de alto riesgo. Aquí en las Cárdenas, que ya. Este, ya son 215 la filmación de este video, pero pues vamos a ver qué ocurre. Muy pues bien, ya estamos aquí en el centro de Lázaro Cárdenas, este, vamos entrando por acá por donde pasan las combis, si se fijan bien, está, está este, cerrado el acceso a vehículos, solamente con una autorización, y venimos caminando por acá, ahorita vengo a la asistencia médica, ahorita llegando a la casa, y que empecé a, ya, ya a grabar el el motivo por el que vine eso me explica pero incluso tiendas incluso, incluso tiendas grandes como Coppel están abiertas y este por ejemplo farmacias también están abiertas obviamente conservando sana distancia y creo que Coppel solamente de modo restringido está abierto Ahorita vamos a caminar en otra parte de la avenida Lázaro Cárdenas, pero quiero que vean esto, o sea, la ciudad está, está sola, o muy sola, a comparación de lo normal, hay policías de aquel lado, no sé si lo vean, y este, ahorita vengo aquí con mi doctora, voy a cortar aquí el video, tarde show porque no puede estar mucho tiempo aquí en el centro Salí ya del doctor este en estos momentos sigo con tapabocas ahorita les voy a explicar qué fue lo que me pasó este y pues vine ya este con la doctora que también es mi amiga y estuvimos aquí plática sobre la situación que acontece en Lázaro Cárdenas. Y pues me vine ya a la parada. Les que... enseño. Ahorita no pude grabar bien para allá porque está la Guardia Nacional ahí cerca de la farmacia en la que estaba. Pero chequen. Está, está cerrada la, la calle. Y ahorita lo que voy a hacer es llegar a mi casa y asistir a mi mascota. Y pues casi casi que echarme un baño porque este... Esta madre está en el aire y somos el epicentro del estado de Michoacán. Si hay mucho tráfico aquí, por lo mismo que la avenida Lázaro Cárdenas está cerrada. Y este, y pues literal, todo está para llevar. Diana Carpio está el gobernador de Michoacán, Silvano Oriones, en la Municipal, donde están dando parte a esta, a esta pandemia. Vale, gracias. Ya vamos bajando. Ven, este, ahí lo ven. Este, nada más, estar esto. Si sí, le salió la patrulla como quería que saliera. El güey no traía tapabocas, iba con su vieja al lado y como que le valía madre el pedo, pese a que sí estaban las etiquetas de conservar a la distancia en la unidad. El conductor de esta combi no tenía No tenía su tapabocas ni tampoco su acompañante porque sí era su acompañante porque andaba cambiando de las canciones al, al estero y por tal razón no quise grabar lo que vieron anteriormente con esta cámara. Pero lo que sí este, vieron es que. Esa fue la razón por la cual grabé con el celular este esta, esta parte en la pérgola. No quise grabar más, el güey se veía muy ojete. Y pues en algún momento voy a volver a subir un video sobre el transporte público aquí en Lázaro Cárdenas, ya que termina esta pandemia. Pero vamos pues a ver qué pasa. Estoy entrando por otro acceso aquí al fraccionamiento donde vivo. Ok, ahora estoy aquí en.. Ya llegando a la casa. Este. Entré por otra entrada del fraccionamiento. Y este. Estoy ahorita este, a punto, pues ya. Estoy aquí enfrente del edificio. Y estuvo muy crítico todo esto porque sí da como cierto cierto temor salir aunque sabes que estás bien aunque sabes que te estás quedando en casa que solamente sales cuando es estrictamente necesario y todo este tipo de, de restricciones no que los gobiernos y las organizaciones de salud están poniendo no aquí en en esta en esta ciudad el día miércoles así lo empecé este ahorita voy a echarme un taco porque yo tengo la costumbre de cada que voy al doctor no pues, voy en ayunas o, o si sí, pues, es en la mañana si sí voy en ayunas si sí, es en la tarde la noche no pero este ahorita lo que voy a hacer es llegar a asistir a mi mascota y pues a ver qué pasa nos vemos hasta el día que estoy grabando esto si lo ven con ropa diferente pues ya saben por qué fue adelante Robi. ok ya vieron las acciones que hice el día, el día jueves y este, da la curiosidad de que fui al doctor porque tenía una bolita aquí, no la tengo, ahí la ven, ahí acércate, ahí no le alcanzan a la ver mucho, pero aquí tengo una bolita que es este, intramuscular, o sea no es una bola de pus ni nada por el estilo, nada grave Solamente que siento la molestia, ¿no? De sentir un jugueteo con una bolita aquí, pero pues hasta ahí, nada malo. De ahí este, llegué a mi casa, saqué arena y empecé a utilizar la aplicación de Pickup Walmart para comprar algunas cosas, ¿no? Pero en esto que me dijo mi mamá, este, que estaba haciendo yo el pedido, le a, a, algunas cosas también por Pico Walmart. Y pues dijimos, pues vamos a comer, ¿no? Fue pues, Pozolero, fuimos a comprar Pozole. Y ya en el Pozole, pues me entero de que un ex compañero de la high school, de la preparatoria, fue asesinado en memoria de el buen mollo, Descansa en paz. No era mi amigo así, así. Pues, sí, sí era mi amigo, pues, pero... Nada más de saludarnos, De echar tantito patrón y ya O sea, después de la preparatoria No lo volví a ver Pero, pues Sí nos pegó a todos A la familia sí le envía un una, Un apoyo Muy pequeño, pero igual Este Simbólico, ¿no? A la memoria de, Del buen Moyo, ¿no? Que en paz descanse Pero A raíz de esto, pues Ya me senté Fui a comer ahí con mi mamá Y este Ahora sí Y a las 6 de la tarde Pues Ahí está Robbie con la evidencia bien señores ahora sí cambia el indumentario y todo voy hacia un lugar muy especial voy a walmart ya que voy a hacer este un método que en otro video se los voy a aplicar voy a ayudarlos a aplicar este prácticamente muchos ya saben pick up walmart en esta contingencia vamos a ver qué tan bueno es pues bien este se escuchan aquí el reto cuatro elementos que llama está Tiendo cuatro elementos, pero muy rápido y sin escalas Lo que compramos en Walmart Pickup Y ahorita les voy a explicar En el video que sigue, o en el segmento que sigue Mi experiencia Mi primera experiencia en Walmart Pickup Compré Una botella de Lambrusco Renuit O Renuit, más bien <ríe> el litro y medio Compré 350 gramos de jamón York Arcafú Queso Philadelphia y unos yogures, seis yogures de estos de los Lala Este... Es nada más para hacer la, la evidencia de que fue lo que compré Están ustedes viéndolo, este fue lo que yo pedí Todo, todo, todo perfecto, pero vamos a ver la experiencia Yo ni disculpa por grabar a destiempo, este pero fue por, por otras razones Experiencia Pues bien, ya vieron cuando yo pelé carrera Ya vieron cuando este vi las cosas pero ahora sí les voy a contar la experiencia que yo pasé en Pico walmart todo lo descargué mediante la aplicación de walmart walmart la del icono azul y ya seleccioné mis cosas pedí una eso que vieron hace unos hace unos instantes pero pues ya a las 6 de la tarde pues que nada más me daba seleccionar horario 6 a 7 7 a 8 8 a 9 ya le he puesto que a las 6 de la tarde llegamos a las 6 de la tarde a walmart y tardamos más de una hora en recoger el producto Si, sí, ahí me tuvieron parado Porque le piqué al botón del poste Que está afuera del Walmart Aquí en Lázaro Cárdenas Y la verdad, no fue algo bonito Me ignoraron, tuve que le de levantarme del carro Ir hacia la puerta Porque solamente hay una puerta de salida A esa puerta fui y le dije Oye, vengo a recoger un pedido ¿Qué procede? Okay, ahí me tuvieron parado una hora Y clientes iban, clientes venían Y gente que compraba en pick-up La atendían antes que a mí y habían llegado después Que yo, o sea, se me hacía algo muy grotesco La verdad, pero pues al final de cuentas Eso fue lo que ocurrió En el, en el pickup de Walmart Pésimo servicio, tal vez Por el horario, se lavaron las manos Diciéndome por los horarios, yo siento que lo voy a volver A calar, ahora sí con un video para YouTube Este... Dando la referencia no de que ahora lo voy a hacer en el día. Y si es que me da posibilidad hacerlo en el día o de un día para otro. Ustedes van a ver la evidencia en la semana que sigue tal vez. O en la que sigue en la semana 4, semana 5. Voy a hacer un video este, haciendo referencia al servicio de Walmart Pickup. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió el jueves. Viernes. También hubo chamba, pero también hubo cosas que hacer, ¿no? Porque incluso en el Facebook me aventé un concierto de la fascinante banda Siragüen y Luisillo Pineda, así que estuvo chidillo, ¿no? Lo vi en el, en, el, en el Facebook de La Poderosa Nacional y estuvo padre, ¿no? Ahí, este, cantando todos con la banda Siragüen. Saben muy bien que yo no soy de cursos de género regional mexicano, ¿no? pero pues al final de cuentas se pone bueno la mienta, ¿no? Y un concierto, aunque no estés, este... En presencia, porque todo es en línea Hay que quedarse en casa, pues ellos estuvieron desde su casa Haciendo este gran evento Que la verdad se puso padre, ¿no? La verdad se me gustó, sábado Antes del sábado, déjenme Echar una copa Riquísimo, ¿eh? Riquísimo El sábado La tradición, uniforme scout Este Actividad con la tropa muy bonita la actividad, este, jugaron a la ruleta, jugaron a, a contar chistes, todos uniformados obviamente y pues parece que vamos a hacer más fuertes los vínculos entre los eh, miembros del Grupo 1 de Lázaro Cartiens y el Grupo 1 de Morelia para hacer más actividades constantes ¿no? y el convencimiento de los padres de familia para que puedan trabajar también con los niños, es una reunión para padres, ¿por qué no? pero bueno, eso ya se los voy a explicar con el paso del tiempo, en una próxima sección que tengo pensado hacer, domingo a esta hora que estoy grabando son las 4:56 de la tarde y empieza el día de las madres. Ya felicité a mi madre, creo que a primera hora, a las 12 del día, la felicité. Y no solo eso, se acuerdan que les dije del maratón de la mamá de Robby, la tengo que festejar casi 11 días. Hoy, 10 de mayo, empiezo el 13 de mayo, es su cumpleaños, el 15 de mayo es el día del maestro y es maestra, y el 21 de mayo también, porque ella es psicóloga. O sea, Imagínense, casi casi me voy a aventar la semana 4, las partes de la semana 5 para festejarla a mi madre. Y aquí tal vez pueda decir el, el reporte o el parte de los eventos que se estén realizando a cabo en su honor la madrecita. Así que por el inicio del maratón del festejo a mi mamá, terminamos la semana 3. Ahora sí la semana 3. Y ya para terminar, señoras y señores, el sábado también estuve allí en el precopeo de Grupo Estela. Y por eso hoy les dejo una rola a preferir de Grupo Estela. Grupo Estela, es esta agrupación formada por Tutu Santiago, Andrea Vilés e Ivona Vilés, sí, la del Piquito de Pollo. Ella es la el vocalista también aquí de Grupo Estela. Te voy a dejar una rola que me fascinó cuando la escuché. Y creo que la fue la primera rola que escuché de Grupo Estela. Se llama Luces de Neón. Te la recomiendo, te voy a dejar la liga para que la escuches en Apple Music Porque está en Apple Music la rola de Grupo Estela La neta, es una de mis rolas favoritos, por eso la estoy dejando ahorita de fondo Y te invito a que también te suscribas al canal del Grupo Estela Oficial Lo sigas en sus redes sociales, están en Facebook, están en Twitter, están en Instagram También si tienes Spotify, búscalos en Spotify Si tienes Apple Music, en Apple Music, ahí te aparece el Grupo Estela S-T-E-L-A y siga su música Porque la verdad está muy chida Saludos a Ivonne, saludos a Tutu Saludos también a, a Este, se me fue el nombre del canal carnal de Ivón? Ah, André Pero si sí, busquen los chicos Porque la música de ellos está padrísima Y si no me creen, aquí miren, voy a buscar Estela en Apple Music Y aquí aparece Estela, o sea, ya me está apareciendo Aquí en la lista de Apple Music Y ustedes ya pueden escuchar Toda su música En todas las plataformas Todas las ruedas están disponibles La neta, se la recomiendo su música Y aquí les dejo esto que se llama Luces en un tantito de fondo Porque también les invito a que me sigan en todas mis redes sociales Van a aparecer ahorita Arroba soy 26 Soy Robby con W de bueno YE26 Y ahí estamos para complacerte Mientras tanto, te dejo con Estela Y nos vemos en el próximo video Bye